Luego, luego, luego, luego. Aquí. Batido uno. Traqueó el otro. Batido el otro, ¿no? Los últimos dos que matamos al final a la derecha. No, pero en plan que le he mato yo con el, el Josh estos, esto, pero buenísimo. Ah, todo. vale. Pero todo este va en toque también. Me lo voy a farmear, eh. No sé qué ha hecho, la verdad. Aquí. A un tiro, a un tiro literalmente. Me ha pegado la gente, pero me ha pegado la gente. Qué suerte, tío. ¡Qué puta suerte, tío! Es a fliparme, tío. Es que me cago en mi puta madre, tío. Ya, si me pega la suerte, pues te dejo oro. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, No pasa nada. Uh, uh, uh, uh. Pero que sería de nosotros, sí. ah, Aquí dentro, ¿no? Sí. A la verga, tío. Dul, Remata, remata, remata, remata. Son distintos teams. No, no, no, ¿Sí? no, no. Yo batí a uno, tú batiste a otro.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 no, me la llevo, menos mal Eh, coche, loadout No hey. oh. Que casi te mata Holy holy sí pero mira mi vida <risa> <risa> Que casi me mata ahí del perro claro, bro. Te dejó a uno de vida Luego, luego, luego, luego, No, luego no, ya mañana, tú. Yo hoy quiero jugar a muerte. Net. uno. Frackeo el otro. ¿Qué ¿No tapo? A una bala, bro. Una bala, una bala, sube, sube. O bueno, pinchame y ahora lo meto contra otro. Me gané el 1 versus 1. Un ¡Vale! pobre hombre. Vale, ¿Te ¿estás tirándose? Sí. Vamos a por los de arriba. Creo que es Bulag, ¿no? Nada. Y ahora matamos al Bonti, eh, Vancouver. Eh, nos están esperando, what the fuck. Batió uno. Vamos por el Bonti. Pues mira mi daño. Hombre. M I UAB overhead. Hunt them down. Están abajo los dos Ah, oh, del sniper Muerto no, Cuidado Ahí está, está el sniper, voy por el de la izquierda ¿Este tío, bro? Ah, está batido Ah, qué pesado, bro Es muy pesado, es muy pesado Es muy pesado Va, el otro conmigo Y todo este también Bueno Vente conmigo, hay unos cuantos Man, Me quiero hacer 20, tío tengo muchísimo daño. Tengo tres aquí al frente. No, sí, sí, voy para allá, voy para allá. -Va, va, va. No, me los va a robar. Me va a robar, no, en blanco. Quiero mi venta, bro. Da igual, da igual, da igual, uno. Esto trae cartigo en el sniper. No sé dónde están, creo que están abajo. Efectivamente, están abajo. Uno. Una oh. bala tanto que tanto que bro Me lo va a dar okay. Ah, eran teams diferentes Sí, eran oh. todos teams diferentes, bro O una bala lo dejé La EP, o de muy corta o no mata, bro Hombre... Mira mi, mira mi daño, tío, estoy empezando a rayarme, bro <ríe> Y eso que yo morí Y tú te hiciste... El doble a, daño otro? que tú y una kill menos, bro El doble de daño pues meto la costa, tío. Voy contigo. No, hay que cruzar a otro lado de todos modos. Está Bug, la tienda, eh, tío. Te lo juro. Ah. La Bugarda. A ver, ¿cuántos quedamos? Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Hay uno con fantasma, no, creo. No, porque deberíamos ver a todos, en teoría. Sí, sí, estamos viendo a todos, gilipollas. En 4 Matido este Matato al otro Voy contigo por si acaso, pero te lo dejo Matarlo tú Ten cuidado de abajo que no te ven como el sniper Lo tienes, ¿no? Sí, sí, sí Va, vale, una bala vale, vale, vale. Ay, dos Ay, mm -hmm. dos Hey, Romeo, ¿sí? Ay, Romero, que me asusta. Está dentro de la casa en la... Ahí salí para atrás. Nada, yo se lo hago daño, tío. A una vara le dejó ahí, me lo han quitado. el <risa> país de aquí atrás! <risa> <risa> le, le, le, le, ¡Que nos quiere dar la vuelta! Este es muy inteligente. Sí, muy inteligente. Lo que va a ver va a ser mi en su cabeza. Este es inteligente, bro. Voy a matar ya al otro. Vamos, compa, mate. Ah, tú pones yo con este, ¿eh? No me lo quitas. Vale. tu sí, compa, no se mueve. que me está viendo? Uh. Ah, es que son teams distintos. ¿Cómo, son? ¿Cómo ha visto, tío? No me, no no sí, sí. este ¿Me está tocando los de remedio, tío. ¿Qué le hago, tío? <risa> ya, ya, ya. No te vayas. Va, ¿Ves? Ya está, tío. lo tú todo, tío. Me <risa> este es que yo con en mil daño menos, coño. Si la casi es una puta basura. No me mata laca, tío. No me puto mata loca, tío. No me puto mata, tío, no me puto mata. <risa> te faltó decir. Es cierto la punta de la polla. He hecho una captura y le he puesto de nombre Edu Ratón. Digo, <risa> pero yo he morido dos veces, aunque sea. Es que estoy hasta la punta de... Yo no sé qué pasó, tú tenías más quiénes.